un poquito mejor, ayer la transfusión de plasma le vino súper bien, le cambió completamente la actitud, teniendo en cuenta pues que está mal, o sea que tampoco es que eso haga magia porque ella tiene seguramente una meningitis, entonces ahora mismo la veis que está, eso que se escucha por abajo son Kiwi Luisito. está bueno, está pues no ve, oye un poquito. Está combatiendo su cuerpo, está combatiendo la infección y el plasma le ha dado un montón de... Menta ha sido una gran donante para él, ¿eh? una donante de vida. Y Menta es la cabrita que... de la que sacamos la sangre para centrifugar y sacar el plasma para la pequeña Violeta. Menta también la rescatamos hace dos años en pleno COVID y vino siendo una bebé y tuvo una segunda oportunidad. Y ha ayudado ella también a que Violeta pueda tener una segunda oportunidad. Veis, tiene la vía. A lo mejor tenemos que poner un poquito de suerito y cosas de esas. Pero ahora está volviendo otra vez a comer. Está con medicación. Está poniendo todo, todo, todo todo de su parte. Para recuperarse. Y se va así. Y nosotros también vamos a poner todo, todo, todo, todo de nuestra parte. Para que eso sea posible. ¿Verdad, cariño? Ahora va a hacer ejercicio, la veis así, pero ahora la vamos a poner en la esterilla y se moverá así con sus manitas así, bueno, dobladas, porque tiene ahí los tendones retraídos y cosas de esas, pero vamos a hacer todo lo posible. Vale, Diles. despídete, Bello, diles. hasta luego.